Edgar, ¿hasta cuándo va a dejar de robar el departamento de Arauca la salud? La gente que está muriendo. Pero me imagino que va a llamar a su gente a que me asesinen porque son intocables. ¿Cierto? Pero Pablito sabe que no tengo problemas con la guerrilla. Ustedes sí deberían pagar. Pablito y todos ustedes allá. ¿Qué pasa con esta gente que no está presa? La justicia colombiana no hace nada. Somos los que decimos algo, los que tenemos que estar escondidos. Pero no. En este caso yo no, si vivo ya casi prácticamente aquí, Ay, me encanta verlo a las fronteras. El que se roba la plata de la salud de los araucanos. El que se roba la plata de la salud de los araucanos. Ese es mi responsable. ¿Y cuántos hospitales tiene Saragua? Con Vicente. Con la unidad de salud, el negocio, la salud lo no tienen ellos. Por eso lo detesto, lo odio con toda mi alma para que lo sepa y espero que te haga peso algún día de todos los negocios sucios que hace con el hospital. Porque mi mamá murió ahí. Y todos ustedes araucanos, de Saravena, de Arauquita, de Tame. Me imagino que ahorita va a llamar a sus amigos de aquí, van a pegar un balazo. Y sí que me lo sueño. Porque ellos son los que me van a matar a matar, mírelo Aquí está. Chao, Edgar Contreras. Ojalá que vaya preso y fue puta. Mal parido. Por toda la gente que se ha muerto en Arauca. Es su culpa y su